En tu cielo sembrado de estrellas, un lucero ahora enciende su estela. Revestido en tu luz allá allana un camino para Venezuela. Y hoy tu pueblo se alegra. Ha cesado. La espera. En tus templos y altares venera su imagen e imparte una ofrenda. Y tu iglesia celebra el milagro Pide a tu siervo amado, hoy beatificado, nos muestre tu senda.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 Pide a tu siervo amado hoy beatificado, nos muestre tu senda. Venezuela se celebra. José Gregorio se alegra. Venezuela celebra. José Gregorio se alegra. En José Gregorio se alegra. Se alegra. José Gregorio se alegren José Gregorio se, se, se. alegra